te quiero contar cómo me fue con todas esas páginas maravillosas que prometen 50 dólares al día por llenar encuestas quédate en este video que te cuento todos los detalles Bienvenido una vez más, Micronopio, a este canal. Hoy te tengo un video que creo que te puede servir porque muchos nos estamos preguntando Conchale, pero ¿será que estoy perdiendo mi tiempo al no ponerme en estas páginas que prometen darte miles de dólares solo por llenar encuestas o hacer ciertas tareas? ¿Qué tipo de trabajo ofrecen? ¿Cuáles son las verdaderas comisiones? ¿Pagan? ¿Es un scam? Bueno, en este video te voy a hablar paso por paso de cada una de las que probé y cada una de las que más o menos sé cómo funcionan. Quédate en el canal, en el video. Recuerda suscribirte y dale like y comparte la información si esto te parece útil. Tradicionalmente, para obtener dinero extra cortabas la grama del vecino, repartías el periódico, eso son las películas estadounidenses, algunas otras más subidas de tono pues vendían algunos fluidos corporales, eh, otra muy famosa ahora es este, pues, tener un sitio web un poco también subido de tono, todos saben a cual me refiero, pero últimamente no sé si han notado que hay una serie de videos como una avalancha acerca de todas las cosas que puedes hacer llenando encuestas, jugando y todo, Todas estas cosas? Pues yo lo he probado. Yo vivo en Montreal, Canadá. Ese es un dato muy importante porque cada una de estas aplicaciones está o no disponible en diferentes países y puede funcionar diferente. Así que estoy en Montreal, en la provincia de Quebec. Vamos con la primera. La primera que te quiero contar requiere que salgas de tu casa y es que te vas a convertir en un comprador misterioso. Sí, Mystery Shopper. Hay diferentes eh, compañías que ofrecen esto. Yo estoy en Premier Service en, Can en Canadá, como les dije, y la cosa es que tenemos un sitio web terriblemente malo pero bueno es navegable una vez que ves cómo funciona en donde por mapa o por una tabla te muestran las misiones que tienes aquí te lo voy a estar poniendo y tú escoges haces una certificación de ver qué es lo que tienes que preguntar qué no y haces tu misión y luego tienes que llenar un reporte de qué fue lo que pasó la primera misión que hice y por la que ya recibí mi pago vía paypal Requería que fuera a una tienda de accesorios para fumadores de, de vapo, eh, cigarrillos electrónicos, no sé cómo se llama. Y yo comprara dos potecitos de esos que, pues, tienen el líquido que, que al final fumas. Entonces, este yo fui a la tienda, pregunté varias cosas según la encuesta hice la compra. Hay unas eh, misiones que requieren que compres, como hay unas misiones que no requieren compras para nada. De algunas misiones te pueden devolver dinero o solo un porcentaje del dinero. En este caso, a mí me devolvieron la totalidad de la compra, que fueron 14 dólares canadienses y me. Me pagaron por la misión de hecho me pagaron un bono porque estaban urgidos por la misión entonces me dieron un bono extra y me llegó al total como unos 50 dólares esto funciona la gente incluso te llama mira vas a hacer la misión ellos están siempre así como apurados mira vas a hacer la misión de hecho ahora voy en la tardecita cuando termine de grabar este video voy a salir a hacer otra misión que requiere también visitar tiendas y preguntar ciertas cosas de hecho les cuento que apliqué a una que tienes que manejar un auto por varias ciudades aledañas a Montreal y llevar ese carro o coche o auto a un concesionario y una serie de cosas más digamos complejas pagan por la totalidad del trabajo 800 dólares canadienses y te pagan viáticos es decir la gasolina el hotel si te tienes que quedar durmiendo y te dan un voucher para comida para eso no me han dicho si sí, sí ni no, a lo mejor no fui escogida pero bueno, la idea es esa, la idea es agarrar estas misiones esta funciona, pero tienes que salir de tu casa Ah. y otro catch es que te pagan solamente los 18 de cada mes es decir, una vez al mes así que tú puedes estar esperando tu pago durante mucho tiempo así que ojo con eso La segunda que ya me funcionó, y yo no puedo creerlo, es una que se llama Daily Rewards. Te voy a dejar mi link de afiliado en los comentarios para que te inscribas con mi link. Esta me pareció maravillosa porque eh, consiste en jugar o agarrar ofertas este, de determinado tipo, instalar aplicaciones, este pero principalmente jugar, jugar juegos de tipo Jetsy, dados, casinos eh, también vas a jugar estos juegos de, de los zombies, de pelea donde tienes que armar una, una ciudad estos juegos que son de merch o de mezclar cosas, hacer tríos y e ir mezclando, mezclando, mezclando, mezclando hay uno que juego que se llama Merch Dragons lo increíble de todo esto es que a veces te pagan hasta 50 dólares canadienses por jugar estos juegos ya yo he cobrado dos veces 50 dólares eh, canadienses por jugar juegos y estoy esperando un pago de 120 dólares de un casino en el que pagué 25 dólares lo jugué y ellos me devuelven 120 dólares funciona perfecto y una vez que acumulas una cantidad de Creo que son 30 dólares, entonces yo lo voy a verificar, lo voy a poner en el video. Una vez que llegas a ese monto ya puedes esperar tu pago, puedes hacer tu retiro y te envían tu pago en un par de días a Paypal. Funciona perfecto. ¿Cuál es el catch aquí? El catch es que casi siempre que juegas tienes que llegar al nivel tal o al nivel cual. Y llegar al nivel tal o al nivel cual en 5 días, 6 días, una semana, entonces eh, no lo tengo por aquí pero tuve que comprar algo para la muñeca para sostenerla porque ya me estaba dando un poquito de dolor obviamente como yo soy una persona que sufre deficiencia de atención pues yo puedo jugar mientras hago otras cosas y eso me ayuda pero ojo porque quita tiempo, te duele la mano y tienes que estar pegado, pegado al celular así que no todo es color de rosa Te quiero decir la tercera que probé y odié, que es Survey Junkie. Survey Junkie no es la única empresa que te paga por llenar encuestas. De hecho, he participado en varias, pero la única que he cobrado han sido 10 dólares americanos Uh, este, uh, llenando encuestas las encuestas son eternas pueden haber encuestas de 20 minutos de 30 minutos y lo que cobra son 2, 3 dólares es decir, tienes que llenar muchísimas encuestas para llegar al mínimo de 10 dólares y cambiarlo por, una, por un pago en Paypal lo cual es muy bueno o por una tarjeta de regalo de alguna retail, de, de, de, de alguna tienda como Amazon Walmart, etcétera, etc a mí no me gustó porque me parece que <ríe> es un trabajo terrible Terrible, terrible estar llenando encuestas, acaba con tu, tus ganas de vivir, acaba con todo entonces yo realmente a esta sí le doy cero, hay gente que le gusta llenar encuestas, si conocen alguno por favor tagueenlo en este video porque yo no conozco a nadie, no me gustó, pero sí pagan, ok, yo recibí mi pago de 10 dólares sin ningún problema el siguiente no lo he probado pero he estado tentada. Aunque me da un poco de miedo porque se llama Task Rabbit, es decir, el conejito que hace tareas. Tareas es limpieza, pintura, armar muebles de IKEA, son tareas físicas. Lo que me da un poco de miedo es la parte de seguridad. Si alguien postea una tarea y quiere hacerte algo, no me parece muy seguro. Sin embargo, hay muchísimas, muchísimas personas que lo usan a nivel mundial y de verdad que no pasa nada. Yo lo voy a probar y pondré un comentario con la actualización, no lo he probado, pero se los recomiendo, digamos, por recomendaciones ajenas. Tanto de cuidar perros o mascotas, como de cuidar casas. Entonces, eh, puedes salir a pasear perros, puedes cuidar perros durante vacaciones, mascotas, también gatos, me imagino, y te pagan cierta cantidad. Eh, yo apliqué, pero tengo que terminar la aplicación, así que ese no lo sé, también haré un video de actualización para ese, pero tiene muy buenos reviews y muy buenos comentarios y la empresa es bastante seria. Vamos a pasar a otro que probé y Fatal, Que son estos juegos que son como tipo casino de dados, de bingo, de jazz, Y tú vas ganando de 0.1 a 0.1. O sea, tú estás pegado y tal y no sé qué. Y a veces sí, he ganado hasta 20 dólares, pero la tentación me hace volver a apostarlos. Así que funciona como un casino, no te metas en eso. Casi todas las aplicaciones son que sí, Bubble Cash, Solitaire eh, Cash y todo lo que termina en cash son este tipo de aplicaciones. Sí, si quieres estar pegado todo el día a tu celular porque estar pegado, pegado, pegado, desesperarte cuando no tienes vidas para jugar tipo Candy Crush, bueno, esas son tus aplicaciones. Lo puedes hacer poco a poco, pero realmente no es para nada rentable. Luego hay una que te nombran, que no es de esta de jueguitos, pero es como para matar tigres. Matar tigres, en Venezuela, mi país, significa hacer trabajos menores, que no son, digamos, tu actividad profesional principal, sino que buscan como, como generarte un dinero extra. En inglés quizás lo conoces, se llama side hustle Hay dos páginas que recomiendan muchísimo, te voy a decir por qué yo no las recomiendo. Es Fiverr y Upwork. Hay mucha gente que ha encontrado trabajo, pero yo no encontré trabajo. Yo no encontraba ni un trabajo, ni en Fiverr, ni en Upwork, ni en Freelance, ni en ninguna de esas páginas. ¿Por qué? A lo mejor está aplicando mal. Díganme en los comentarios si ustedes utilizan esta página, me parece que hay muchísima competencia. Me parece que para trabajos bobos, eh, como qué sé yo, transcribir algo, entonces son 1500 aplicaciones. Y yo me pregunto, ¿será mejor que yo salga a trabajar en una tienda? y hago más dinero que esperando que me llamen para un trabajo a ver, buscando se me queman los ojos buscando el mínimo como un múltiplo en la cosa, es, es terrible a mí me parece una experiencia terrible, hay gente que tiene más paciencia para eso, quizás conozco gente que por las plataformas Fiverr y Upwork han conseguido trabajos, así que en mi caso particular me parece que es mucha inversión en la búsqueda para el retorno lo otro es que como la competencia es tan alta, entonces los precios que cobran son una cosa irrisoria, si sí, te escribo un libro de 20 mil palabras por 50 dólares y tú ¿y qué ah ok bueno yo te lo puedo generar automáticamente con una inteligencia artificial y ya tú verás y a lo mejor te parece genial y buenísimo, entonces mejor aprendan a programar machine learning deep, word, deep learning y todas estas cosas y hacen libros con inteligencia artificial a ver si así es rentable La última que les tengo es focal groups. Estos estudios sí pagan bien, lo que pasa es que es difícil conseguirlos y es difícil que te llamen porque hay bastante competencia. Puedes, este, por ejemplo, invertir un día en que te muestren ciertas cosas, en ser un, un grupo un grupo eh, foco, eh, ¿cómo se diría eso en español? Perdón que no lo sé decir en español, un, un, uh, yo sé que hay un nombre en español no importa no importa es un grupo de personas focus group un grupo de personas que va a probar algo y dar su opinión entonces ahí sí te pagan entre 80 200 dólares 500 dólares etcétera pero son difíciles de encontrar. Y te voy a dar otro pegado a este que me da mucha risa que, que yo me inscribí para participar en focus, eh, en focus Groups, pero al final de cuentas me estaban llamando siempre para estudios de salud. Yo no sé si ustedes han visto en el transporte público de su ciudad que hay te damos mil dólares si haces un estudio de fertilidad en unas pastillas que estamos probando en los rinocerontes y tal, te pagamos cuatro mil dólares. No nos hacemos responsables por lo que te puede pasar, o sea, si te sale un cuerno así como el rinoceronte, no nos hacemos responsables, pero te damos mil dólares. Entonces, evalúen sus chances y si quieren tener su cuerno de rinoceronte. Esto es todo ese video. ¿Qué opinas? ¿Has tratado alguna de estas formas de ganar dinero fácil, de ganar dinero jugando, con encuestas? ¿Sabes alguna otra? ¿Me las recomiendas? Yo hasta ahora he hecho un total de... Te lo dejo aquí porque lo estoy eh, sumando fuera de pantalla. Y de verdad, me duele la mano, eh, hay que estar pegado al celular y no son... No son trabajos tan fáciles como los pintan, ¿sí? Entonces, lo que quiero que sepas en este video es que muchas veces las cosas las pintan color de rosa y yo quise meterme un poco en el asunto e investigar si realmente era tan rosado o la cosa se ponía un poquito este, de otro color. Así que muchísimas gracias por llegar al final de este video. Espero que te haya sido útil. Recuerda que te dejo todos los links de lo que hablé en los comentarios y si quieres suscribirte al canal, yo con los brazos, Javier, este recibo, recuerda que aquí hablamos de productividad en la mayoría de las ocasiones, esto es parte también de la productividad y ya eso es todo lo que les tenía que decir, así que nos vemos pronto en el próximo video